Mi camino en el rap fue resultado de una serie de casualidades. Vengo de un contexto donde hay una fuerte presencia del magisterio disidente de la sección 22 y yo crecí con esta formación dentro de las escuelas públicas que me fueron guiando hacia la poesía de protesta que tenía un contenido que a mí me explicaba una realidad de injusticia que estaba yo viviendo y que sentía alrededor mío. Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Mi gente la... Tuve una mala maestra, de las que suele haber muchas, donde me dijo que yo no servía para la poesía. Entonces en ese proceso que era también como mi adolescencia, me alejé como de esta parte más, eh, del, del, digamos, como académica o más formal y en ese proceso conocí el rap. Y empecé a encontrar como muchas herramientas para comunicar, para cuestionar mi propia identidad, para construir como mi historia y en ese camino, pues, sigo ya 15 años después, ¿no? Yo creo que ya... Cuando logré encontrarme desde la palabra, pues ya no pude soltarlo. En esa voz que se fue ejerciendo, empecé a construir pues, todo lo, todos esos vacíos que yo encontraba dentro de mi, de mi propia identidad. ¿no? Yo crecí en un lugar donde me asumía mestiza sin saber cuál era mi origen, donde no reconocía el proceso migratorio de mi familia, donde no reconocía como el contexto político que vivíamos. Y la música, el rap a mí me ayudó a nombrar todas esas cosas y a la vez como ir encontrando y descubriendo quién era yo. Entonces, yo soy como un mestizaje cultural en este sentido y hasta el día de hoy, o sea, en realidad yo soy rapera y me asumo rapera eh, siempre en mi ejercicio creativo, pero me gusta estar explorando y en diálogo con toda la música posible porque al final nos construimos a partir de eso. O sea, el mismo rap es la consecuencia del mestizaje y yo siento que hasta ahora yo sigo reconociendo esa mezcla y sigo explorando porque eso es lo mismo que te permite crecer como música, que te permite explorar también hacia afuera en el proceso creativo y no quedarte siempre encerrada nada más en lo mismo. La comunidad de donde es originaria mi familia viene de un contexto histórico de empobrecimiento, de desplazamiento. Tan es así que pues en mi primera infancia mi papá fue asesinado a raíz de un conflicto agrario de los que existen miles en mi país, pero que no se nombraba como tal. Eso para mi familia nuclear obligó como a tener que responder a otras lógicas, a tener que sobrevivir a un contexto sin el pilar de la familia, porque vengo de una familia tradicional donde sí se creía como el rol de la mujer criando a los hijos, el hombre siendo como el, el pilar de la casa y lo que nos obligó fue a tener que generar una manera de sobrevivir a la situación que ya teníamos. O sea, no era como esto de la mujer hace esto, el hombre hace esto, porque no había esa figura masculina. Cuando decidí cerrar Obviamente fue como una ruptura o un choque con mi mamá, también como viniendo, te digo, de una comunidad muy tradicional, porque ven el rap como algo ajeno, como algo peligroso. Entonces, para mí no tenía nada que ver con eso, pero obviamente ya había un estigma instaurado en lo que yo estaba haciendo. ¿no? Cuando hablamos de la comunidad zapoteca, en realidad es hablar de una diversidad muy amplia. O sea, los zapotecas somos uno de los grandes pueblos originarios eh, que habitan Oaxaca, pero estamos divididos entre cuatro grupos, que son los zapotecas de la Sierra Norte, zapotecas de la Sierra Sur, zapotecas de Valles Centrales y zapotecas del Istmo. Lo que sucede es que la comunidad en la que es mi familia es una comunidad muy pequeña, donde mucha gente ha migrado a Estados Unidos por la necesidad económica. La cultura se ha acelerado en ese proceso de cambio, justo por este proceso migratorio, se sigue mucho como los patrones de Estados Unidos, también hay como todo este miedo al cambio, principalmente de las generaciones más grandes, pero en general siento que, o sea, vivimos en ese constante choque cultural que es innegable que exista. Para mí la música fue un proceso de sanación, un proceso de catarsis. Me sirvió primero a mí porque yo necesitaba reconocerme, necesitaba cuestionar, necesitaba encontrarme. Después empezó a volverse una voz colectiva porque había esa necesidad de ese discurso, o sea, había muchas cosas que no se nombraban en la sociedad, o que no son tan populares, o que no se les da como la importancia, y cuando yo lo hago, hay más gente que dice como, ah, es que yo pienso lo mismo, es que eso también es lo que yo, o sea, así como lo dijiste, me queda claro para mí, ¿no? Pero creo que es porque, al final de cuentas, nos vamos construyendo también en comunidad. Lo que yo digo es la experiencia colectiva de mi familia, de mi comunidad, de mi contexto, y por eso más gente se puede sentir también identificada. Ahora que trabajo en los proyectos de talleres, muchas veces les digo, es que una canción no va a cambiar un contexto, pero genera un imaginario. Y si tenemos nuevos imaginarios, vamos a dejar de pensar que la violencia es natural, que no se puede cambiar la política, que la política solo se hace de una manera, que ya está establecida la realidad así. Porque justo lo que seguimos haciendo es reforzar esa única idea. Cero soledad, lejos de intentar. No es que haya sanadora pero mi interior sigue estando en deuda yo sano con libertad En mis sueños yo me encargo de volver real Que parece que todo está mal por la esperanza lucho Con cada risa contagiosa que de un niño escucho Porque el amor de madre buscando a su hija es mucho Y la vida y la muerte hay alegría y también luto Pero me eh, está entrando mal Pero me gusta, ¿eh? Me gusta sí, sí, sí. Yo trato de que en la música el lenguaje que se utilice, sea un lenguaje que cualquier persona pueda entender, que no sea solo de un sector, porque además siento que hay sectores más privilegiados, que ya la tienen más clara, que ya han logrado trascender, que incluso tienen un mayor empuje para transformar la realidad, pero la gente que venimos de las periferias, que vivimos la violencia, de que nos trastoca de una manera, necesitamos encontrar nuestras propias formas de confrontar la realidad. Como comunidad Hip-Hop hemos tenido que gestionar nuestros propios espacios, que buscar nuestras propias formas, a partir de aprender las otras herramientas. De que sí me dedico a la música, pero también tengo que aprender a generar un evento, pero también tengo que aprender a desarrollar un taller. Porque ha sido una necesidad? Por ejemplo, estamos construyendo el primer encuentro de rap originario, que es una necesidad porque no hay un espacio de diálogo donde los grupos de rap nos logremos encontrar, donde logremos como intercambiar propuestas, y entonces es, si no existe, lo generamos. Ahora retomo el, el rap también, pensándolo desde la forma de tradición oral de los pueblos que se ha ejercido en todas las comunidades. Con la honestidad de la palabra, con la verdad de la palabra, esa es la forma en la que logramos llegar a la gente. No se necesitan discursos porque los políticos ya lo hacen. O sea, el político te sabe hablar bien, te habla bonito, pero al final no está haciendo nada por tu comunidad. Nosotros lo que tenemos, a diferencia de eso, es que tratar de hablar con la verdad de que probablemente lo que yo estoy haciendo no va a tener el impacto enorme que quisiera, pero estamos tratando y estamos tratando desde nuestros núcleos, desde nuestros barrios, desde nuestra familia y tratar desde ahí como de decir la manera más honesta de esto es lo que sí podemos hacer. o sea Yo creo que mucha de la gente hacemos cosas solamente por tener que cumplir en esta sociedad, pero cuando logras generar nuevas alternativas que te sirvan a ti, que la gente vea que se puede, eso para mí quizá es, lo resumiría en eso, o sea, eso es lo más bonito que logró encontrar, o sea, como generar esa conspiración colectiva para sobrevivir a este sistema. Hablábamos con un compañero expreso político y hablábamos justo de eso, porque él empezó a escribir dentro de la cárcel y hablábamos de lo difícil que es crear en contextos de violencia, en contextos deplorables y decíamos, bueno, es que cuando no hay otra cosa, la rabia, el enojo, eso es lo que te impulsa a seguir. Y otras veces va a ser la alegría, va a ser el sí tener cosas que celebrar, va a ser el sí tener cosas que festejar. Y va a haber otras veces en que va a ser la tristeza y esa necesidad de sacar y de cerrar un duelo lo que te va a ayudar a construir arte porque necesitas supurar esa herida. No hay una fórmula, por lo menos yo siento que mucho tiempo a mí la rabia fue lo que me motivó, fue el enojo, fue la injusticia, fue el sentir que algo necesitaba decir, algo necesitaba cambiar. Y también en algunos otros momentos ha sido el dolor el dolor de la pérdida, el reconocerme vulnerable, la necesidad de, de decir mi historia y de reconocerme viva y sobreviviendo. Y otras veces también ha sido esta parte de decir, es que hoy estamos bien, hoy tenemos una motivación, hoy logramos una victoria, pequeña o grande, en nuestra comunidad, en nuestra gente, en nuestra familia, y eso también lo celebramos a partir del arte. Yo creo que lo que no logramos entender muchas veces es que el arte está presente en la comunidad todo el tiempo y así como está presente va a tener muchas caras y muchas formas como la misma comunidad, en el trabajo, en la fiesta, en el duelo, en la lucha, en todos lados está presente y para mí es así, cada canción tiene una forma diferente de escribirse porque representa un momento diferente de mi vida. Y la inspiración va a venir de todos lados, de todo lo que hay alrededor, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te enoja, lo que te hace feliz. Es muy complejo porque tenemos tanto de qué hablar y tan poco hemos hecho que siempre va a haber algo nuevo para inspirarte. Es la agonía de una tierra